Eh, Antonio, vámonos, espérate, Luis. Vale, vámonos, vámonos A ver uh, uh. Ah, no. Toma a Al agua ¡No! Que te vayas al agua ¡No! Me he ido yo ¡No! Uh, no, no que no, que no Que lo vivo uh. que lo... ¡No! Uh. <tose> bueno, a ver Hijo mío de mi arma y de mi corazón ¿Qué os pasa? <ríe> ¿Qué le estás haciendo? Por culo, no, no, no. <risa> tú, pero que tenemos que meter la barca fuera. No, no, Antonio, Antonio, eh, espérate, no me cojas que tenemos que manipular el trimón. Que no, ha tomado por culo, vete, vete, a la por culo, me está el <risa> Toma, come el culo Oh, oh, oh, esta, esta, esta Ahí esta, ahí esta A ver, a ver, paciencia A ver, no se mueve Oh, oh, eh, eh, eh ¿Cómo lo ves? Este y este le va echando patadas este le va echando patadas Toma, sardín A ver, podemos, podemos Venga, venga Me encanta ¡Y el Spiderman! ¡Tú, que nos deja Spiderman! ¡Que se va! ¡Hijo de puta! Nos ha traicionado el Spiderman Y luego, luego con la lancha la atropellamos ¿eh? Ya te digo, ya te digo ahí la atropellamos eh, de tirón, eh Venga va ¡Venga va! ¡Antonio! ¡Súbela para arriba! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ay, ay, ay, ay, ay. venga! ¡Otra vez, otra vez, venga! ¡Que ya llegamos, ya llegamos! ¡Va, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! venga venga ¡Venga! Que sí, que sí, estoy que empujando ¿Qué viene! ¿Qué viene! Pas Lo estoy pasando mal, eh. Como haya tirado sin mí. Antonio, que estoy ahí, engachado. <risa> que estoy en el motor. ¿Cómo se levanta? ¡Míralo! ¡No! ¿What? No puede ser. No puede ser, Antonio. No puede ser, Antonio. No puede ser, Antonio. Tranquilo, tranquilo, ¿Que coge el gato hijo de puta? No, eh, empezamos de nuevo, tío. Eh, empezamos de nuevo, tío. Que, que el spider-man se está pasando, tío, el juego de casi te ¿Qué pasó? Nicky Pollock, gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido al streaming, disfrútalo. Que si, y... ¡Mira de puta. A este lo tiro yo para el agua. Vamos. No sé qué estoy haciendo, tío. Te puedes dejar ahí que te quiero tirar al agua. Por perro chingón. Me tiro al agua. Antonio, ayúdame. Sube para arriba. Sube para arriba. ¡Sube para arriba! Ayúdame caigo, con el. Ayúdame con el perro este. Vas a ver. Me he caído al agua tú otra vez. Bueno, va. Reparece. Yo te espero. Mira <risa> <risa> el tonio ahí. Tú, pero... Es que. instantáneamente cuando caigo. Me tiran al agua. Estoy en un bucle. Hello there. para que le peguen junto a la cabeza. Al Spiderman, no, no, no este del cojón. Que se, va. se va el Spiderman. Tú yo puedes. Yo, yo. No te rindas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Venga, todo por culo! ¡Madre mía, ¡Más que no! ¡Más que no! ¡Oh, me Gracias por el suplexo, Follow! ¡Me viene a streaming, ¡Disfrútalo! al ¡Claro que sí, Julio! ¡Grande! ¡Que viene! ¡Qué viene! ¡Que viene! <risa> ¡Claro que sí, máquina! ¿Cómo? ¿Cómo controla, eh? Sí, no, controla. Yo también controlo Julio. Venga, ¿esto qué tengo que hacer? A ver, hay dos motores. Supongo. Si me ha caído el agua como subo. Vale. ¿Cómo se quita esto, tío? Ah, pues si. Nos está dejando un poco solo, ¿eh? No. ¡Oh, se me ha caído la cadena! Le hemos liado un poco, ¿no? Este. ¡Ese era nuestro billete de salida! Ese. Y el mongolo del Spider-Man la ha tirado. Ahora, ahora. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Antonio! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí! De tirón. Vale, ¿y ahora qué? ¡Ah! Espérame, cabrón! Ya está, ¿no? Jeje, ¡Ole! Míralo, ofrecen muy mongolos. Espera, <risa> que luego no ataco los huevos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Conforta! ¡Ay, ay! Me <risa> coge la mano <risa> Míralo Me tienes que hacer palanca, hijo mío de mi alma Dame Toma <risa> Antonio, tú lo distraes, ¿vale? Tú coge el palo, yo lo distraigo. Tú pégale ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Qué viene la... Me cago en tu madre ¡Deja el palo, coño! Míralo Lo va a tirar, lo va a tirar. <ríe> Para le dejo que si no se va a hacer daño, tío. Hey, ahora que lo pienso. Y si me engancho yo al palo. Tú, Walker, bájale el palo. Que hemos venido pe... ¡HOMBRE LEGENDARIO! ¿Qué pasa tú por aquí? Digo, este se ha aparecido la capa de ozono, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Que baje el palo, que baje el palo. ¿Para qué? Pa me, su me subo yo, y me subo los tres Que no, que no puedes. Ah, bueno. A ver, puede ser. Lo que tenemos que hacer... Ahora, mira, lo tengo yo, lo tengo yo. Venga, perfecto. Tenemos que hacer palanca. Aquí. Baja el palo, coño. Ahí. Espérate. Ahora aquí se tiene que hacer palanca, tío. Tío, ley de la física cuántica. Ole, ole. Venga, venga, venga, venga. Va, estira, estira. No puede ser, tío. Mongolico. No puede ser, tío. ¡Antonio! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que alguien me pare! ¡Que estoy muy loca! ¿Dónde vas? ¡Sí! Estaba <risa> subiendo yo. Te he visto saltar. Ah, tío, te tendría que haber esperado, tío. La culeo, el espaldador, la culeo, un ladradores, le meto lleo. Dice por favor, la caliento, soy un radiador.